Se llevaron adelante las elecciones en Colombia. Vamos a escuchar el informe de lo que ha pasado y enseguida lo desmenuzamos. Habrá balotaje en Colombia para definir al próximo presidente. El izquierdista Gustavo Petro fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones celebrada el domingo. Según un conteo preliminar cosechó más del 40% de los sufragios, pero estuvo lejos de obtener la mayoría absoluta para evitar la segunda vuelta del próximo 19 de junio. Su rival en esa instancia será el millonario Rodolfo Hernández, quien dio la sorpresa al desplazar a la derecha en el poder con alrededor del 28% de los votos. Bueno, ahí está el resultado final de estas elecciones. Primera vuelta, queda la segunda vuelta y lo vamos a analizar con Augusto Grill Fox, nuestro colega y amigo. ¿Cómo estás Augusto? Un gusto saludarte, buen día. Buen día Tano, muchas gracias por el contacto. Bueno, a ver, ¿se dio la lógica en la jornada de ayer o el segundo lugar sorprende? En segundo lugar termina de sorprender, ¿te acordás que habíamos hablado de que podía pasar esto? Eh, yo insisto en una cosa, acá el rol de las, eh, de las consultoras desde el 2015 viene, sí, ¿no? eh, viene fallando, sí, sí, totalmente, totalmente. y hasta te pone en duda si viene fallando en algunos sectores o si informa a algunos sectores y genera tendencia por otros. La realidad es que podía pasar esto, se dio, y vemos nuevamente este fenómeno general que se está dando, que eh, hay actores que canalizan este voto castigo, este voto de desazón, de pospandemia, de pérdida de poder adquisitivo, de inflación, y vemos acá cómo se canaliza por un Rodolfo Hernández, que representa, a, a algunos lo tildan de, de populista, la realidad es que es una derecha bien marcada, una derecha eh, clara, que ha sabido canalizar la desazón. Por otro lado, vemos lo que iba a sacar, porque algunos titulares hacían referencia a que Gustavo Petro eh, no hizo una, la elección que esperaba. Gustavo Petro hace la elección que esperaba y se sabía que era muy poco probable que ganase en una primera sí. vuelta. Ahora hay que ver, las tendencias apoyan a, o acompañan un poco a Rodolfo Hernández en el sentido de que los que plantean 2 más 2, 4 le daría que los votos de Fico Gutiérrez lo acompañarían a Hernández. Ahora hay que ver qué pasa en esta propuesta, la cual es varios entienden como bastante floja, en el sentido de que no tiene una estructura la propuesta de Hernández en relación a la de Gustavo Petro con Francia Márquez. Claro. Tenés ahí el detalle entonces de los resultados finales, porque en definitiva el izquierdista termina primero, pero hay que ver si del otro lado logran atomizar los votos, ¿no? Exacto, de hecho Gustavo, eh, Gustavo Petro queda con el 40,33%, aproximadamente esto es con el 99% de las urnas escrutadas, 28-15, Rodolfo Hernández y poco menos, alrededor de, de 23,9% Fico Gutiérrez de todos modos, un dato a destacar es la mala elección que hace Fajardo este candidato que se esperaba que sacase alrededor de 18 puntos uh -huh. y lo que, eh, lo que se interpreta lo que se lee entre líneas es que el electorado lo ha castigado justamente por no condenar los eh, el rol del Estado en los estallidos sociales, sobre todo en el claro. último y es ahí donde se interpreta justamente este crecimiento exponencial de un Rodolfo Hernández que, como te digo, eh, tiene discursos en los cuales eh, critica la casta política, habla de que va a redistribuir en los sectores más populares, pero eh, en consonancia con algunos actores políticos a nivel global, tampoco plantea formas muy concretas o muy aplicadas de realizar dichas propuestas. Claro, estaría yendo Colombia o hacia la izquierda o hacia la extrema derecha, podríamos decir. Como lo vemos a nivel regional, eh, Tano, de hecho vimos estos procesos electorales en Chile con Gabriel Boris y José Antonio Cast, una izquierda nueva contra una derecha eh, que no había sido gobierno o que no pertenecía a las élites de la política, también se pudo ver en Perú, eh, por, sobre todo por el candidato eh, por el candidato Pedro Castillo. Eh, y de esta forma vamos viendo cómo se reordena eh, este mapa electoral, en el cual también podemos hacer referencia de que en Brasil vamos a tener un marco similar entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, ¿no? Claro. Eh, Uribe está fuera de, de partido por primera vez en mucho tiempo, entiendo. Estando fuera, Fico Gutiérrez entiende que queda totalmente radicado en este contexto. Ahora. ¿Con quién tiene más posibilidades de generar acuerdos eh, Uribe? Sin duda es con Rodolfo Hernández, dada esta pertenencia a la derecha, y hay que ver discursivamente de qué forma puede llegar a adaptarlo o no un uh -huh. potencial Rodolfo Hernández de, de, de llegar a ser presidente. Eh, pero en este contexto, en la segunda vuelta, en el balotage quedaría fuera. Y acá también es otro matiz, ¿no? en el cual las élites o las estructuras tradicionales, convencionales, Quedan, de fue, quedan por fuera de la política, ¿no? Claro. Ahora, hay, hay algo que a mí me sigue llamando la atención, Augusto, y es por qué eh, no nos escandalizamos este, muchos con lo que pasa en Colombia, ¿no? Porque veía cómo terminó este, la carrera electoral la candidata a vicepresidenta por la izquierda y termina dando el discurso con una custodia policial que le pone escudos por delante porque la estaban apuntando con un láser. No se sabía si efectivamente podía ser un francotirador o si era un juego, ¿no? Pero fíjate el nivel... Eh, de, de, de locura que, que se vive en este caso en Colombia, en donde además ayer asesinaron a un fiscal. Es tremendo, Tano, es tremendo, de hecho en el siglo XX cinco eh, presidenciables fueron asesinados, eh, hay una naturalización, de hecho sobre todo los sectores de izquierda, los sectores eh, con desarrollos sociales, los sectores desmilitarizados han sido, se puede entender, perseguidos políticamente y es ahí de hecho esta semana eh, una cadena internacional importante en materia informativa, hace una referencia del, un poco de la historia del progresismo en Colombia y esta suerte de persecución también a partir de determinados acuerdos políticos y es algo concreto, Tano, es algo Absolutamente real el riesgo que hay para algunos sectores de participar a nivel político en lo que es reorganizaciones y la naturalización de los asesinatos y persecución política a referentes sociales. Claro, en los últimos actos, Augusto, antes de las elecciones, veía justamente cómo eh, tuvieron que suspender visitas, anunciar una visita e irse a otro lugar. Hablo sobre todo del candidato de izquierda, ¿no? que tuvo que anunciar que iba a un lugar e irse a otro por temor a que lo asesinaran. Es, es, es terrible. Exactamente, es muy compleja la situación Recordamos que Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá Él estuvo, él, él, él de hecho integraba sectores, eh, sectores revolucionarios hasta fines de los 80 eh, Y después empieza a integrar perspectivas, o sea, digamos, formaciones de, eh, democráticas Mediante el voto popular Y llega a esta instancia en la cual se podría decir que desde el 2005 la, El progresismo, la centroizquierda colombiana Está generando herramientas constantes y permanentes Para llevar a una elección que ha sido histórica, Ajá. O sea, más del 40% de los votos en un país que para ganar en primera vuelta tenés que sacar el 50,1 voto claro. de, eh, de los sufragios para poder ganar. ¿no? Ahora, lo último que te consulto, Augusto, en caso de darse la victoria de, de Petro, ¿sería la primera vez de la izquierda en el poder allí en Colombia? De esta izquierda, de esta izquierda, que eh, de, podríamos decir auténtica en el sentido de estar referenciado por sectores populares. Han existido algunos eh, algunas proyecciones progresistas, pero no, eh, no fuera de la élite política colombiana. Esta sería la primera vez que tendría una representación absolutamente popular, podríamos decir. ¿Cuándo es la segunda vuelta en Colombia? 19 de junio es la segunda vuelta y el 7 de agosto asume el nuevo presidente de Colombia. Bien, el que saca más votos gana, ¿no? En la próxima. Exacto. Ahí es mano a mano el que gana por el game Un voto más gana bueno, vamos a estar muy atentos a esto, a lo que va a pasar en, en, en Brasil, lo, lo decías recién vos, manifestabas también este parangón que se puede establecer con Brasil, en donde parece plantearse un, similar, un, un panorama, digo, similar, ¿no? Y, y pareciera que es la tendencia, ¿no? Más allá de que muchos creen que ya no existe más ni la izquierda ni la derecha, lo cierto es que en todo caso quienes representan un, en parte esas ideologías terminan monopolizando las elecciones sí. o dándole un, una aparente... Bipolaridad, ¿no? esos dos polos bien definidos Y en eso anda eligiendo Sudamérica eh, Augusto querido Te mandamos un abrazo y gracias eh, por ayudarnos A entender un poco más lo que pasa en nuestra región Muchas gracias a ustedes Y un fuerte abrazo Que esté muy bien, vamos a seguir de cerca Por supuesto la segunda vuelta en Colombia En busca de presidente